Bueno, continuamos con, con la entrega de material para, para el programa de robótica educativa. Nuestro municipio Burlingame ha sido innovador y ha dado el puntapié inicial cuando comenzamos la gestión allá por el año 2016 de este tipo de programas para las escuelas técnicas del distrito, para las tres escuelas técnicas públicas y también para los establecimientos privados. ¿no? En esto sin ningún tipo de distinción, que, que todas las chicas y todos los chicos formen parte de y algo que es importante, que es fundamental, que es la robótica educativa y claramente ¿no? que es el presente y el futuro en esta materia de, del mundo. Esta universidad pública que hoy cuenta con 21 carreras y con 11.000 alumnos, el 70% de los alumnos son, son mujeres y, y nos ponen en un gran lugar. ¿no? Siempre decimos y no, no nos cansamos de hacerlo que hay un antes y un después en la vía de Burlingame. Eh, desde que está esta universidad aquí y nos propone todos los días muchos desafíos que tiene que ver con, con educación pública, gratuita y de calidad y con que bueno, nuestras chicas, nuestros chicos, nuestras vecinas y nuestros vecinos puedan tener cerca de su casa la universidad pública para poder cursar estudios terciarios. No hay modelo local, no hay modelo de municipio, sino hay modelo de país y de provincia. Y vamos en busca de ese modelo. Que no es más ni menos que, que trabajo no es más ni menos que derechos, que inclusión que igualdad, no es más ni menos que seguir garantizando esta, esta educación ¿no? que, que entre el 2003 y el 2015 eh, creó 19 universidades públicas en la República Argentina y que tenemos el, el honor de ser la última universidad creada ya por el año 2015 en el Colorado Bonaerense ¿no? eh, arrancamos en el 2016 con 1.600 alumnos Repito, hoy tenemos 11.000. Esto marca a las claras el compromiso y el acompañamiento de mis vecinas y mis vecinos, de las chicas y los chicos de Burlingame con, con esta educación.